Amigo estilócrata, bienvenido una vez más a este tu canal Las fragancias son una sustancia aromática que se desprende de ciertas sustancias y que tienen un olor agradable y suave pero en muchas ocasiones suelen ser muy costosas por ello hoy en Estilocracia te decimos cómo hacer una fragancia de manera natural y con tus propias manos y con un costo muy accesible no olvides darle like, yo soy Ricardo Domínguez y como siempre, los saludo y les doy la bienvenida a este su canal, a ustedes, estilócratas, y a nuestros amigos y visitantes del canal. Primero, ingredientes para perfume a base de alcohol. Si el perfume va a ser a base de alcohol, necesitarás lo siguiente: una botella con atomizador, 20 a 25 gotas de aceites esenciales, 60 mililitros o 2 onzas líquidas de alcohol etílico rectificado y alcohol de alta graduación como vodka o etanol Segundo, decide si prefieres hacer una fragancia floral almizclada o energizante. Elige qué tipo de fragancia quieres crear y escoge de uno a tres aceites que mezclarás. Por ejemplo, si te interesa hacer una fragancia floral, puedes mezclar lavanda y peonía o puedes usar solo una fragancia floral. Para crear una fragancia más sensual, puedes combinar ámbar y vainilla. Si quieres crear una fragancia refrescante, elige uno o dos frutas cítricas como la lima, la naranja o la toronja. Tercero, diluye de 20 a 25 gotas de aceite con 60 ml de alcohol etílico rectificado. Consigue alcohol etílico rectificado y usa una pipeta o un gotero para agregar de 20 a 25 gotas de los aceites en un tazón pequeño donde deberá estar el alcohol de base. Trata de equilibrar las fragancias de modo que viertas más gotas de la fragancia que quieras destacar. Luego revuelve la mezcla de alcohol y aceite para combinarlos bien. Cuarto, vierte la dilución en la botella y el alcohol. Vierte la dilución con cuidado en el fondo de la botella con la ayuda de un embudo o una pipeta para evitar que se derrame. Deja abierta la botella para agregar el alcohol. Posteriormente llena la botella con el alcohol dejando aproximadamente un centímetro de espacio libre por si quieres agregar más aceite. Puedes usar un embudo para verter el alcohol en la botella y evitar que se derrame. 5. Vuelve a colocar la tapa y agita la botella para combinar la dilución con el alcohol. Para terminar este perfume únicamente debes agitarlo una vez para mezclar los ingredientes. Asegúrate de cerrar bien la tapa antes de agitar la botella. Rocía el perfume y agrega más aceites para ajustar la fragancia si fuera necesario. Y no olvides guardar la botella en un lugar oscuro y fresco. Estilócrata, estos son los pasos para hacer una fragancia natural y con tus propias manos. Lo increíble de esto es que puedes crear fragancias únicas, lo que te hará resaltar de manera particular. Dinos qué te parece. No olvides suscribirte y compartir este video. Y hasta la próxima, Estilócratas. Muchas gracias. Mis queridos Estilócratas,